Buenos días, venimos a presentarles nuestro proyecto el cual hemos trabajado durante estas dos semanas así como las salidas y las actividades que hemos disfrutado los investigadores que nos han ayudado con este proyecto han sido Eduardo Negrín y Rebeca Villarroel El primero es un profesional creativo en comunicación audio audiovisual es experta en aprendizaje activo y learning alfa, y alfa, alfabetización audiovisual y digital, y ella tiene un doctorado en psicología en la UL. Su línea de investigación trata sobre dificultades de aprendizaje en matemáticas, concretamente en el procesamiento numérico y codificación numérica. Trabaja, actualmente trabajan en UL Media en el área de tecnología educativa. Vale, y aquí a la izquierda están las dos monitoras que nos han estado acompañando estas dos semanas. Estas son Aridia y Sara. Eh, Aridia estudió Bellas Artes y terminó el conservatorio. Trabaja en Arisotatú, Instagram, y actualmente también está trabajando en un estudio en la laguna llamado Kraken Tattoo. Sara estudió biología e hizo un máster en seguridad y eh, calidad de los alimentos. Y ahora va a hacer un máster en biología molecular aplicada en empresas biotecnológicas en temper, enter, Bioenterprise. Ah. Eh, todos ellos trabajaron con el resto de investigadores. Nosotros que somos eh, Laura, Marta... María, eh, Julia, Pablo, eh, Daniela, Ángel, Juanito, Nacho y yo, Dani. Eh, todos y todos nosotros somos el campus de Ciencias, y de Ciencias y Tecnología. Nuestro proyecto ha consistido en realizar una investigación eh, acerca de la competencia digital y sus áreas. Nos han dividido en cinco parejas. Y cada una ha tenido que centrarse en una de estas. Las áreas son Información, Comunicación, Creación de Contenidos, Seguridad y Resolución de Problemas. Eh, nosotros, para realizar este proyecto, aunque seamos de Ciencia y Tecnología, nos hemos reunido en la Facultad de Periodismo. ¿Vale? Eh, a lo mejor son un poco extraño, pero ahora os contaré por qué pienso que es esto. ¿vale? Para realizar el vídeo, primero debimos buscar información, informarnos, verificarlo todo. Aparte de buscar imágenes sin copyright, y, sin copyright y muchas cosas más. Y lo, impor lo importante era como aprender a divulgarlo, o sea, una divulgación científica, por eso es de desarrollo e investigación. Y después, aparte, lo importante es divulgar. Entonces, además, hicimos unas encuestas eh, sobre el tema que nos tocó a cada pareja y las compartimos por las redes sociales, o sea, que es una manera de divulgación y la verdad es que recibimos yo creo que si lo sumamos más de 200 o 300 respuestas porque hubo parejas que consiguieron más de 100 incluso y entonces pues eso es lo más importante aprender, aparte de desarrollar una idea, investigar, aprender a divulgarla y creo que... eh, yo les voy a hablar de las visitas que hicimos Hicimos dos al Instituto Astrofísico de Canarias, que fue el viernes pasado, que es de la que les voy a hablar. Eh, allí el astrónomo Alfred Rosenberg eh, nos explicó nos explicó la historia del universo aplicada 24 horas. Y además también hicimos eh, una, eh, como un sistema solar eh, en el que el sol era una naranja y el resto de los planetas eran guisantes, sal y pimienta. Eh, la charla fue muy interesante y duró la primera parte de la mañana y la segunda parte eh, estuvimos con Naira Rodríguez que es, una sus, que es una de sus investigadoras y con ella vimos las instalaciones de ingeniería yo voy a hablar sobre la visita al, a la facultad de ingeniería eh, nos dio una charla un señor, que no me acuerdo su nombre, pero bueno, da igual, eh, sobre las ramas que se podían estudiar en la carrera de ingeniería. Y, por ejemplo, la ingeniería civil, ingeniería radio... No, bueno, da igual. Eh, nos enseñó todas las ramas que habían y las variedades. Y que, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que mucha gente iba a ingeniería informática. Y se decepcionaba porque el primer año se pensaban que iban a ser videojuegos y realmente eran materias base. Y eso lo dejó caer por si alguno estaba interesado en eso. Eh, después de eso fuimos a la, a la Facultad de Matemáticas donde visitamos un taller de electrónica y nos explicaron cómo se hacían placas. Por ejemplo, utilizaban unas máquinas, se podía utilizar una máquina por procesos químicos que se comían y dejaban las líneas del cobre para que pudieran colocar los enlaces y colocar los dispositivos que se necesitaban. Y habían diferentes máquinas para hacer... O sea, depende de la placa que querías hacer, pues te decían una, una máquina u otra. Eh, tam eh, también eh, durante estos días hemos eh, asistido a a pensamiento computacional, a inglés científico y a divulgación científica. En este último desarrollamos un blog eh, que llamamos Navox Kawal, eh, en el cual eh, nos dividimos el trabajo, cada uno de nosotros hizo una parte y en él expusimos todo lo que hicimos durante los diez días, bueno, los nueve, porque hoy, eh, bueno... No da es igual. Eh, estuvimos tiempo pensando en el nombre del blog, eh, y para ello eh, combinamos una serie de letras y palabras, eh, y de ahí nos salió Navox Cabal, y más tarde nos dimos cuenta de que Navox estaba relacionado con nave, y Cabal era un tipo de flor, por ello dibujamos una nave y una flor en el logo. Bueno, con esto lo puedo decir también, con estas imágenes, por ejemplo, eh, aquí, el, precisamente, la de periodismo, porque para el vídeo y para una buena edición, precisábamos de, un, por ejemplo, el croma, y esta, o sea, en, en esta facultad había... El este verde, que es para hacer el croma, y aparte había diversos aparatos que, por ejemplo, en nuestra casa no se pueden utilizar porque son de muy alta calidad, pero para divulgar de una forma buena, pues estaban bien. Si dejas lo que estaba antes de lo del croma, me vendría bien también. Bueno, o puedes pasar otra vez a la puedo hacerlo con más Vale. El miércoles, que fue cuando empezamos a grabar, mientras un grupo iba a esta sala, insonorizada, preparada perfectamente para la grabación a un nivel profesional, los demás se quedaban en las aulas repasando y mejorando sus proyectos. Eh, luego, aquí, con un programa llamado El Pronter, se cogía el texto, que nosotros teníamos como guión, se invertía. Luego se pasaba a otro ordenador que se reflejaba en un espejo para luego leerlo del derecho a tamaño ampliado y así no perderse. Todo esto también dimos un par de consejos sobre actitud corporal, para que no se nos vea nerviosos, ni ansiosos, ni, ni se nota el miedo, y tampoco que estamos leyendo. Una vez todo grabado, pasamos a otra sala que estaba al lado de esta, en donde empezamos a editar con el Adolf, eh, perdón, Adolf Premier. Que con conocimientos básicos o intermedios de edición, hicimos los vídeos como el que vamos a enseñar después. Uy, me pegué mucho. Eh, luego, todo esto dicho, eh, lo que más nos gustó de esto fue, por ejemplo, cosas pequeñas como el microfonado y grabar. Durante ese pequeño momento nos sentíamos como si estuviésemos en la tele. Todo esto dicho también que decir que no solo disfrutamos del proyecto, sino también de las pequeñas cosas como, por ejemplo, las meriendas que nos daban cada día. Esa pequeña botella de agua, plátano, chocolatina, que, se, que no se apreciaba para tomar durante el descanso. Ahora, veremos uno de los vídeos que hemos realizado. Hola, somos Danina hablarles sobre la competencia digital, en concreto, sobre la creación de contenidos. Durante el vídeo hablaremos de muchos temas. Aquí tenemos un índice con todos los que tocaremos. Competencia digital, creación de contenidos, información de internet, desarrollo de contenidos, integración y redabulación de información, derechos de autor y licencia, programaciones y conclusión. Para atender bien la creación de contenidos, primero debemos entender qué es la competencia digital es lo que implica el uso creativo, crítico, seguro, de las tecnologías y de información. Sus objetivos están relacionados con el trabajo, la ampliabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo, eh, la inclusión y la participación de la sociedad. ¿Qué es la creación de contenidos? Ahora sí, consiste en crear y editar nuevos contenidos, más redundancia, ya sean textos, imágenes, vídeos, fotos, integrarlos y relaborar en conocimientos nuevos o previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia, programación informática y saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. No somos conscientes de todo el contenido que se sube a Internet. Por ejemplo, cada minuto se suben 300 horas de video a YouTube, se realizan 2 millones de búsquedas en Google, se gastan 83.000 dólares en Amazon, es decir, unos mil euros, se envían 204 millones de emails y se suben 216.000 fotos a Instagram. Ahora vamos a hablar del desarrollo de contenido. Antiguamente, la única forma de crear contenido era escrito a máquina de escribir y se hacía de forma poco visual. Es decir, no se usaban recursos como fotos o vídeos. En cambio, en la actualidad usamos métodos más llamativos, perdón, como imágenes, GIFs, presentaciones interactivas, etc. Pero, ¿cómo creamos contenido? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Una buena idea sería elegir primero de qué tema queremos hablar y especializarnos en él. Luego, hacer una lluvia de ideas, elaborar un guión con ellas y hacer investigaciones, encuestas, etc. Por último, lo que tenemos que hacer es divulgar nuestro trabajo. A la hora de realizar una investigación, o al informarnos sobre cualquier área, hace falta ser muy crítico con la información seleccionada, ya que puede ser errónea, falsa o trastocada. Para eso hay que verificar las noticias mirando... En, por ejemplo en varias páginas un, comprobar su fuente la mayor credibilidad de esta el renombre la fiabilidad el carácter de noticias por ejemplo una noticia falsa tiene que ser más alarmista para así llamar la atención y que la gente le da a compartir y se propague más rápidamente luego también los recursos como fotos vídeos enlaces hay que comprobar si son verídicos si están bien realizados porque a lo mejor el trastoque que se puede percibir fácilmente en caso de que se trate de un trabajo es obligatorio tra contrastar la información para asegurarse de que cuando utilicemos sea la correcta. Seguramente todos conocemos el copyright. Es un derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra literaria, científica o artista exclusivamente durante un cierto tiempo. Pero no son tan conocidos los Creative Commons. Son una organización sin fines de lucro que ha en 2001 y que, entre otras cosas, le otorga a un determinado autor el poder de decidir los límites de uso y explotación de su trabajo o creaciones en Internet. Ahora veremos los tipos. Hay cuatro diferentes condiciones. Está el reconocimiento o attribution. Si te autorizan a utilizarla, siempre será necesario reconocer la autoría. No comercial o non-commercial. No lo puedes utilizar para fines comerciales. Sin obras derivadas. No derivative works, Puedes utilizar el contenido, pero tienes derecho a cambiarlo. Compartir igual. Share, share alike. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. Todas estas condiciones se agrupan para crear seis diferentes licencias. Atribución, atribución igual, atribución no derivado, atribu atribución no comercial, atribución no comercial igual y atribución no comercial no derivado. Vamos a explicar qué es el pensamiento computacional. Su esencia es pensar como lo haría un científico informático. Implica resolver problemas, diseñar sistemas, comprender el comportamiento humano, modelándolo, descomponiendo, procesando datos creando algoritmos generalizándolos a través de habilidades propias de la computación y del pensamiento crítico. El término surgió de las ideas de Seymour Papert, pero fue Janet Wing quien lo desarrolló. Mi compañero y yo hemos realizado una encuesta online acerca del tema que nos ha tocado. Con hasta ahora un total de 108 respuestas, hemos sido capaces de obtener los siguientes datos y conclusiones. Por ejemplo, el 73,1% puntuó su habilidad de creación de contenidos, en tablas, vídeos, imágenes como básica. El 44,5% siempre o casi siempre verifican las noticias que ve en internet para asegurarse de que son verdaderas. Luego, solo un 48,1% sabe editar con unas aptitudes medias. Y para acabar, el 56,5% únicamente escucha la ley copyright, no de las Creative Commons. Bueno, y eso es todo por ahora. Hemos disfrutado mucho haciendo este trabajo. Eh, nos veremos a lo mejor más adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, el, el trabajo de, de, de ustedes, aunque no lo parezca, eh, es importantísimo en la ciencia del siglo XXI. La divulgación y la presentación de los resultados científicos es ya parte fundamental de cualquier proyecto de, de investigación. O sea, el 99% de los proyectos de investigación se pagan con dinero público, con impuestos. Entonces... Eh, dediquen el futuro a, la, a las investigaciones, pero que todos tienen la obligación de transmitir al público en general lo que están haciendo. De, de ahí viene el propósito de, de unidades como esta en la Universidad de la Laguna. No es solo por hacer un vídeo, sino que es, es obligación por de parte del científico el tener que divulgar a distintos niveles, educativos, público en general, etcétera, etcétera, lo que, lo que se hace. Las encuestas los Twitter más repitidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no no sé qué que no haga un trabajo eh, científico porque es una, un porcentaje muy importante de la investigación que se hace hoy en día. Y después de este rollo, eh, la, la misma pregunta que le hizo a, a sus compañeros. En dos palabras, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de, de estas dos semanas? El equipo de grabación. Yo creo que también diría el equipo de grabación, pero el momento en el que se podría decir que yo más me divertí fue cuando repartimos las encuestas y nos pusimos a ver quién conseguía más visitas y más respuestas. El proceso de grabación y después también todo lo que hubo que hacer antes para llegar a publicar un vídeo. A mí también el proceso de grabación, el microfonar y todas las amistades que hemos hecho en el campamento. Eh, con, al igual que ella eh, me ha gustado mucho el proceso de grabación eh, y de edición también que fue uno de los que pude editar eh, son dos cosas hacer el vídeo y la chocolatina a mí me gustaron mucho las visitas que hicimos mm, bueno a mí también me gustó el proceso de grabación aunque estaba un poco nerviosa y los compañeros, por supuesto. A mí lo que me gustó fue el editor prem Premier. El Instituto de Astrofísica y que para esto no era como muchos trabajos que le gustan los profes copiado y pegado porque es más información, sino que aquí tenías que mostrarle a los que iban a ver el vídeo en el futuro el tema, o sea, que lo comprendiesen de una manera sencilla los pinganillos y las cosas esas que se veían las letras para leerlas. No había que aprenderse nada. <risa>